Bien, hola, ¿qué tal, estimados seguidores de Aldía.com.es? Estamos en el Polideportivo de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El día de hoy, pues, inicia la jornada de vacunación para los menores de 3 y 4 años. Este es el panorama, vemos que existen ya eh, menores de edad que ya están asistiendo a esta jornada de vacunación que se está realizando en el polideportivo de la UTQ y asimismo pues otras eh, otras personas también ciudadanos que se están haciendo presente para realizar también eh, terminar pues el esquema de vacunación aquí nos encontramos con la directora también distrital de salud quien nos va a comentar pues eh, la jornada que se está desarrollando sabemos que hoy también inicia la vacunación de menores de tres años y cuatro años Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Invitar a toda la ciudadanía de nuestros cantones pues que acuden al polideportivo, a la vacunación masiva que se están haciendo, eh, a todos los niños a partir de los tres años de edad. Eh, también quería eh, comentar y mandar un saludo especial a todos los médicos por hoy ser su día. Un día eh, muy especial, aunque todos los días deberían ser los días de ellos, ya que dedican todo su su trabajo a toda la ciudadanía. Eh, que asisten a vacunarse acá, estamos vacunando primera, segunda y dosis de refuerzo a todas las, o sea a partir de los de a partir de los 18 años de edad y eh, especialmente la vacunación aflora a los niños pues de 3 años en adelante. Eh, bueno, en ese grupo etario solo aquí en el polideportivo pueden asistir a otros. Eh, aquí estamos desde los 3 añitos, eh, lo estamos en, también en la distribuidora Marsol, estamos a partir de los 12 años. En adelante, por el por el tema de afluencia, allá es un poco más pequeño, entonces el espacio, y por eso se los eh, se está vacunando de 12 años en adelante allá. En eh, todo lo que es cuestión de niños aquí, eh, ya que el, el tema es más abierto y aquí hay este para bastante aumento de, de, de, de población y ciudadanía de estos niños. ¿Es decir, hasta los 11 años aquí en el Policía? Todas las edades, desde los 3 años en adelante. ¿Mayores, todos? Todas las edades, todas las edades, primera, segunda y dosis de refuerzo. ¿Para los menores qué vacuna se les está colocando? Estamos vacunando de 3 a 11 años la vacuna de Sinovac y a partir de los 12 años hasta los 17 lo que es Pfizer y a partir de los 18 años, según el lineamiento que tenga puede ser Pfizer o AstraZeneca. Bueno, en ese caso, ¿alguna recomendación a los padres de familia? De pronto aún exista, bueno, esa desconfianza, ¿no? de que Porque es un niño muy pequeño, ¿cuál sería esta recomendación? Les invitamos, les invitamos que vengan a vacunarse. Eh, lanzaron esta vacunación porque eh, ha, está comprobado que es una vacuna muy eficiente en los niños y que no causa ninguna peligrosidad, ninguna contraindicación. Entonces, por eso se hace la vacunación masiva para que ellos vengan acá, vengan todo, sobre todo que se hace con feriado. Entonces, es importante que los niños estén inmunizados. Bueno, en este caso, las vacunas que se están colocando eh, a nivel del distrito, ¿cuáles son? ¿Están todas completas? Sí, ahora estamos, sí, aquí estamos con Sinovac, estamos con Sinovac, eh, Pfizer, Astra y también estamos colocando lo que es influenza, el tema de influenza. En los centros de salud también pueden ir a acudirse a vacunar, desde hoy estamos con la vacunación de todas estas estas inoculaciones que se dan a nivel distrital. Bueno, ¿El porcentaje de vacunación a nivel del distrito, cómo vamos en tema de los tres años, recién estamos pues desde el día de hoy, y en lo demás sí estamos ya con un 80% alcanzado. ¿Hasta qué hora atienden? Aquí? Estamos desde las ocho y media de la mañana hasta las tres de la tarde. ¿En todos, los ¿En todos los centros de salud? lo mismo. ¿Alguna otra información adicional, directora? No, gracias. Gracias por la entrevista y más bien, eh, vuelvo a insistir, invitamos a toda la ciudadanía que acuda a vacunarse. Esto es muy importante ya que se acerca el tema de feriado y también para el regreso oportuno a clases. Gracias, estimada directora. Buenas fueron la la información. Está desde hoy ya inició la vacunación para los menores de tres años y cuatro años. Cinco años también están desde los tres años en adelante. Se está realizando la vacunación en el polideportivo de la UTQ. Asimismo, en centros de salud de la ciudad o del distrito, ¿no? Quevedo, Valencia, Buena y Mocache, también se está desarrollando la vacunación contra el COVID-19. Por acá también vemos eh, otras personas que también están esperando la vacunación. En su mayoría son eh, personas que se están colocando la dosis de refuerzo. Recordemos que existen tres dosis. que están autorizadas por el Ministerio de Salud Pública. Por acá vemos que los están acomodando de acuerdo a la edad. Bueno, ya pueden acercarse, amigos, al, al polideportivo de la UTQ en Quevedo, donde ya se está desarrollando la vacunación desde los tres años en adelante. ¿no? Hace una semana pues, empezó en otras provincias y desde hoy ya empezó en la provincia de Los Ríos, en los distintos puntos de vacunación. Entre ellos pues, está el polideportivo de la UTQ y también están los centros de salud. Desde los 12 años en adelante pues, se está vacunando en los exteriores del centro comercial de Marsol. No amigos, es la información que tenemos a esta hora. Gracias por estar conectados. Se acerca un feriado de carnaval. Así que eh, se acabó hoy la semaforización. Como les había manifestado, pues hoy se acabó la, la semaforización. Ya las ciudades, pues no, no tienen eh, la semaforización roja, verde, amarilla. Ahora pues, existe, ya no existe pues, esa distinción de semaforización y también existe la, la posibilidad de de alguna manera eh, ya este, finalizar ¿no? con el uso obligatorio de la mascarilla. Bueno, así es amigos, como les indicaba, se acabó la semaforización desde hoy 21 de febrero y también existe la posibilidad de eh, finalizar ¿no? el tema del uso obligatorio de la mascarilla y aquí ya se está iniciando con la jornada de vacunación desde los tres años de edad. Amigos, es la información que tenemos a esta hora, estamos en el Polideportivo de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo donde se cumple esta jornada por primera vez en la provincia de Los Ríos. Y también están eh, inmunizando en los centros de salud del distrito. Asimismo, en, en los exteriores de eh, la de Mar Sol, por la conocida Rotonda, donde allí se pues, está inmunizando a partir de los 12 años. Por el momento nos informaron que todas las dosis están, todas las biológicas, eh, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, están disponibles. En los lugares, así que pueden acercarse, estamos lunes, pueden acercarse hasta las 3 de la tarde y poder eh, vacunarse.